Ok, mm, no tengo nada que hacer, no puedo dormir. Entonces me puedo tocar guitarra y quiero grabar algo. Y no sé si siquiera se va a subir esto. Pero, no sé. A ver cómo sale. No quiero que nos veamos por última vez, quiero que esto sea para siempre, no me abandones tú también, no seas tan falsa como las demás, que tu amor sea verdadero. un problema me lo digas quiero que nos dejemos de hablar no ves que tengo miedo que todo mi pasado vuelva a volar que me vuelva solo a ilusionar crear todo Que aún no has superado a tu vez No me digas que no tienes tiempo para mí O oh, no me dejes solo de hablar Dime qué es lo que quieres tú Quiero que me hables con la verdad